Este animal que empieza con el invierno y no conozco, o finjo no conocer y muerde mesmo aquí la verdad que golpea en el mareo de un nombre cuando detrás soplan los compañeros de voz helada nadie ha muerto todos cuidan el porvenir atrás This memorial... Stands in the cemetery here in Tarancon Partly because of the persistence of a man called Alan Craig He was determined to find the final resting place of his father Alan Craig senior was wounded at Harama and came here to Tarancon to the number one hospital where he died a few days later in February 1937 Nuestra misión en la AVE, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, es, por supuesto, rendir homenaje y asegurarnos de que nunca se olvide el sacrificio y la decisión que tomaron estos jóvenes hombres y mujeres. Algunos de ellos ya están aquí, identificados como los 39 escocesos víctimas del, de la batalla del Jarama. Queremos que nunca os olvidéis y que podamos cumplir lo que la pasionaria nos encomendó. Habladles a vuestros hijos de estos jóvenes y mujeres. Aplazles, que no se nos olvide lo que vinieron a hacer y todo el sacrificio que tuvieron que hacer por la República. Decimos unas palabras para honrar a, a, a estas personas que vinieron desde tan lejos en momentos tan difíciles, en momentos de desempleo, en momentos en los que los trabajadores tenían muy, muy pocos derechos. Y creo que en el momento actual donde está eh, un ataque a la línea de flotación de lo que son los derechos de los trabajadores en, no solo en nuestro país, también en el Reino Unido y en toda Europa, pues quizá este homenaje tiene una, un carácter internacional, puesto que es en todas partes, en el Reino Unido también, donde los derechos de los trabajadores están bajo ataque. Que sea también este un acto de defensa y afirmación de una democracia más cercana al ciudadano, de una democracia más directa y, por supuesto, de una no vuelta atrás de expresiones de apología, de expresiones de simpatía con una dictadura que literalmente aplastó los derechos humanos en España. Finally, I would like to thank you all for coming, to all our Spanish friends, to all our international friends who are here with us today to help us to remember and to vow that fascism will never return.